Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer merluza con bechamel y los ingredientes son 5 lomos de merluza 500 mililitros de leche 35 gramos de harina 35 gramos de mantequilla sal almendra laminada jerez 50 mililitros nuez moscada, queso y una cucharada sopera de aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner aceite a calentar mientras se está calentando echamos la sal y lo rebozamos en harina ya lo hemos remozado y ahora lo ponemos para freír ahora le damos la vuelta y que se haga por los dos lados bien ya está bien frito por los dos lados y lo metemos en la fuente y ahí lo dejamos hasta que hagamos la bechamel ahora a continuación hacemos la bechamel ahora echamos el aceite de oliva y la mantequilla y dejamos que se derrita se está deshaciendo la mantequilla Y a continuación echaremos la harina. Ahora echamos la harina, le damos un par de vueltas. Y ahora le vamos echando la leche poco a poco. y lo vamos moviendo no hay que dejar de mover y se sigue echando la leche poco a poco ya sabéis el proceso que es muy lentito y con mucha paciencia ahora echamos el jerez y la nueva moscada y seguimos moviéndolo como veis ya está espesando un poquito nos queda un poco más y ya está listo para echar al pescado. Como veis, ya está bien espeso. Lo apagamos del fuego. Y ahora lo tenemos que echar encima del pescado. Ahora se le echa encima. Y ahora echamos por encima almendras laminadas. Y a continuación echamos queso para gratinar. Y lo metemos al horno a 200 grados y solo con el grill para gratinar. Vamos a ver que ya ahí lo tenéis, qué rico está. Ya está gratinado y ya lo tenemos hecho. Mirad qué bonito me ha quedado este lomo gratinado. Bueno amigos, espero que os haya gustado la merluza con bechamel que hemos hecho hoy. A mí me va a encantar, me la voy a comer a dos manos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. Adiós.